Bueno, papá, hoy es nuestra tercera clase que me obligaron, quiero decir, me obligaron contra mi voluntad y aclaro, contra mi voluntad y negando mi libre albedrío y el libre desarrollo de mi personalidad, porque esto es tutelable. Voy a darte otra clase de sistemas. Muchas gracias, mijo. Muchas gracias, muchas gracias. Atento estoy. Aquí estoy listo para tomar apuntes. Entonces, papá, hoy vamos a ver... ¿Cómo comprar por internet? ¿Cómo comprar por internet? ¿Internet lleva tilde? Eh, internet. No, si no tuviera... Ah, es que tiene T final. No, lleva tilde. Bien. Sí, papá, uno se mete a bastoslibre.com y pide... ¡No puede ser! Ve, pero suba, suba, suba, suba. No, baje, baje, baje, baje, baje, suba. Suba, se pasó. Suba, suba, suba, suba. No, no, no, no, no, no, no. Baje, baje, baje, baje, baje. Baje, baje. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí lo tiene. Ay, no, no, no, no. Subió demasiado. Se pasó. No, no, no, no, no. Baje, baje, baje, baje, baje. Suba, baje, baje. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. CD de los Panchos. Disco compacto. ¡Ja, ja! Disco compacto de los Panchos. El famoso CD. Uno puede comprar el CD de los Panchos por acá. Y entonces ahí uno lo puede escuchar. ¡Aaah! No. no, yo quiero ese, no me enredé. no me enrede, yo quiero ese disco compacto de los Panchos, buenísimo. Entonces comprémoslo, a ver, ¿qué se necesita? ¿Cómo, cómo se paga esto? ¿Cuánto es? Me, meto el billete, saco el billete, meto el billete, meto el billete, saco el billete. ¿Uno por dónde mete el billete? ¿Por el mismo el CD? No papá, ven te enseño a comprar, vamos a ensayar comprando el CD de los Panchos. Ah bueno, quito el billete entonces. Después de un ratico. ¿Y por qué no me llega ya el sí? ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema? No, me robaron la plata ¡Nos robaron! ¡Se fueron con la plata! ¡No, no me trajeron a. ¿Dónde está el sí? No, toca llamar a la policía Andrés Toca llamar a la policía No papá, toca esperar eso Nos robaron Estamos pintados Nos robaron Andrés Pero papá, entiende. Más tardecito Andrés, ¿no ha llegado el sí. ¡Nos robaron! ¡En la cara! Nos vieron la cara, nos robaron, papá, son 20 mil pesos, es un CD viejo de los Panchos, eso llega. Mijo, mijo, mijo, mijo, mijo, ¿Ah? ¿Ah? no llega el CD. Mijo, los zampones de internet nos robaron. No, mi hijo nos robaron. Hemos sido asaltados en nuestra confianza. Nos robaron. Venga, eso sí está raro. Elvia, ¿usted no ha visto si ha llegado algún correo con una cajita? Ay, don Andrés, un CD en los panchos. Divino el CD, gracias. Pero Elvia era para mí el CD. Pero es que como era una caja, yo pensé que era un regalo para la niña. ¡No es mía! ¡Ah! ¡No es mío el CD! Es un CD de los Panchos, mamita ¿Cómo le va a gustar a usted esa música? Usted es de otra música, usted es del Juarny ese ¡Es mi CD! ¡Yo quiero un CD! ¡Yo no sé lo que es un CD! ¡Y por primera vez en mi vida veo un CD! ¡Yo quiero un CD mío! ¡Es brillantico por debajo! ¡Me sirve de espejito y se llama Pancho! No, nena, es un CD de los Panchos No se llama Pancho, mijita ¡Fabio, no regaña a Britney, que esa no es su hija! Uno no regaña a los hijos de otros. Elvia, ¿qué fue lo que pasó? Ay, lo que pasa, doña Gloria, es que la niña se emocionó con un paquete que venía un CD... ...y, y pues, lo agarró para ella, que era un CD que le llegó, pero creo que era para don Fabio. Sí, si era un encargo por internet. ¡Nos robaron! ¡Nos robaron aquí en la casa! ¡Fabio! ¡Fabio, se calma ya! Bueno, está bien, solucionemos. ¿Qué quiere que le pidamos, mijita? Nada es mío en esta casa. Joven Andrés, es que no ha llegado el pedido de la niña. Elvia, yo no soy internet. ¿Cuántas veces les tengo que explicar que yo no soy internet? Hashtag, yo no soy internet. Pero es lo más de parecido, joven Andrés Papito, no me ha llegado el colorete que pedí fucsia magentado Usted no responde, Andrés Porque usted nos puso a meterle plata a eso Sí, y además mi osito no ha llegado Y yo volví a comprar otro CD de los Pachos Que es la segunda edición buenísimo 32 mil pesos Ay, ¿por qué no pueden parar de comprar? Ustedes no entienden que yo no soy internet Yo no soy internet ¿En serio? ¿En serio? Miren, entiendan de una vez, internet no es un santo al que uno le pide milagros. Eso no es solo pedir las cosas, hay que darle comprar, pasar al carrito, pasar la tarjeta de crédito y después le envían las cosas. Ah, como la primera vez, pero explique completo, Andrés, tampoco. Si quieren, denme la tarjeta de crédito, yo les muestro cómo es que se compra por internet. <risa> <risa> Pasa un ratico. Las 32 cajas son para esta dirección, ¿me confirma por favor? Buenas tardes, venimos de... Se le entrega con su pedido, adelante muchachos. Bueno, lo bueno es que aprendimos a comprar por internet finalmente. Gracias, mamita. ¡Yo no sé qué harán sin mí en esta casa! ¡Buenas! Mire, somos del servicio de cobranzas de la tarjeta de crédito de don Fabio de Jesús López Agudelo por 12 millones de pesos. ¡Ah, sí, sí! Eh, ¿12 millones? No conocemos al señor. Ahora lo que tiene que aprender es a pagar. ¡Mucho gusto! ¿Pero ustedes son reales o son de internet? ¡Clic, clic, clic! Señor, eso es molesto. Todo lo que tengo se lo debo a su merced. Todo lo que tengo se lo debo a su merced.